El hipotético jefe malvado Érase una vez, hace muy poco tiempo, un hipotético jefe malvado Igualito a cualquier jefe malvado que se puedan imaginar Tenía su ropa elegante, su nariz ganchuda con bigote retorcido Y su clásico sombrero de copa Como cualquier jefe malvado en la historia, vaya el hipotético jefe malvado siempre había sido hipotético y siempre había sido malvado Pero le faltaba algo para ser perfecto Le faltaba ser jefe Así que se le ocurrió hacer un proyecto de animación sobre su propia vida Las aventuras del hipotético jefe malvado Le vendió la idea a unos inversionistas extranjeros y fundó su propio estudio El estudio de animación del hipotético jefe malvado <ríe> ¡Qué bárbaro! ¡Pero había cometido un error! No hace falta un estudio grandote para ser jefe, hace falta tener empleados. Los extranjeros le dieron dinero como adelanto para que hiciera el proyecto animado, pero el hipotético jefe malvado se gastó hasta el último centavo en la renta del espacio, insumos de oficina y retratos de sí mismo para colgar en todas las paredes, así que ya no tenía dinero para contratar empleados. ¡Oh no! ¡Pánico! ¡Todo estaba perdido! Pero, esperen un momento... El hipotético jefe malvado es malvado, claro Lo único que hace falta para solucionar este problema es repugnante deshonestidad Así que el jefe recurrió a sus amigos, sus propios amigos y les dijo Ah, amigos, ustedes son mis amigos ¿No quieren hacerme el favor de venir a trabajar gratis para mí en mi estudio? No tengo dinero porque me lo gasté en mí mismo Pero les prometo que les pagaré cuando hagamos el mejor proyecto animado del mundo Y todos seremos ricos y felices para siempre Bum, bum, bum, boom, bum boom, boom, boom, boom. Lección 1 No pidas ni aceptes trabajos sin remuneración Lamentablemente Nuestros hipotéticos empleados no tomaron este consejo y decidieron trabajar sin paga para el hipotético jefe malvado, con la sola promesa de que en algún punto incierto del futuro, cuando se entregara el proyecto y los extranjeros pagaran el resto de lo acordado, los empleados recibirían su sueldo retroactivo. Mientras tanto, no ganarían nada, ni gozarían de prestaciones de ningún tipo. La codicia del hipotético jefe malvado por supuesto no lo detuvo en su afán de ser considerado un jefe jefe en serio, así que hizo firmar a sus empleados sus correspondientes contratos laborales y de confidencialidad. Es una práctica común firmar contratos de confidencialidad o non-disclosure agreements NDA para que los empleados no difundan en sus redes sociales imágenes de un proyecto que todavía no se estrena, pues los spoilers pueden arruinar por completo el negocio. Pero en este caso, el contrato también prohibía hablar sobre cualquier tipo de comportamiento o situación desfavorable para los artistas. Cito. Firmando este convenio, el artista rechaza cualquier forma de apelación contra cualquier situación que se presente dentro del estudio. El contrato también prohibía que nadie hablara sobre la existencia misma del propio contrato. Y por si fuera poco, una vez firmados, el jefe se quedó con todos los documentos y no les dio copia a ninguno de sus empleados. No los dejó siquiera tomarles una fotito para el recuerdo, para consultarlo después, así que quedaron sin herramientas para pelear en caso de incumplimiento. Lección 2. Siempre firmen dos copias del contrato y quédate con una. El hipotético jefe malvado nunca había dirigido un proyecto animado, ni un estudio de animación. Es más, nunca antes había siquiera participado en un proyecto animado. Así que básicamente no tenía idea de lo que estaba haciendo. Y como además le daba mucha flojera aprender, decidió traer a otra persona para ayudarle con la administración. Pero tenía tanto miedo de traer un jefe que supiera hacer su trabajo mejor que él, porque eso lo opacaría, que decidió contratar al hipotético jefe malvado número 2, quien tampoco tenía la más mínima experiencia administrando un estudio de animación. Pero adivinaron niños y niñas, los jefes eran parientes, así que al final del día podían compartir sus fechorías y cosechar éxito, mientras todo estaba en llamas a causa de calendarios con fechas irreales y presupuestos mal estructurados. Lección 3. Sé humilde. Acepta tus limitaciones, colabora con gente capaz y no promuevas el nepotismo. El primer día de actividades, el hipotético jefe malvado dijo, El horario será de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Son las 8 horas de la jornada de trabajo oficial con una hora de comida. Todo en orden, perfecto, bien, bien, bien, bien. Pero al día siguiente, les pidió que mejor llegaran a las 8 de la mañana en lugar de a las 9 y el día después les exigió quedarse hasta las 11 de la noche porque iban un poco atrasados, y cuando llegó el fin de semana no los dejó irse, los obligó a venir sábado y domingo a trabajar. Con un horario así, algunos de los animadores de plano decidieron que era mejor quedarse a dormir en el estudio en lugar de volver a sus casas, para que les diera tiempo de descansar un poco. Lección 4. No trabajes fuera de tus horas, menos si no están remuneradas. Finalmente, tras un año de arduo trabajo, lograron hacer la primera entrega a los inversionistas extranjeros. El hipotético jefe malvado, hinchado de orgullo, reunió a sus empleados y les dijo Por este año de trabajo, cada uno de ustedes se ha ganado la generosa cantidad de... ¡18 mil pesos! ¿18 mil pesos? Sí. ¿Por un año de trabajo? ¡Sí! mil entre 12 meses son. 1.500 pesos mensuales. ¡Así es! ¿1.500 pesos mensuales por jornadas de hasta 15 horas diarias y a veces con fines de semana incluidos? ¿Sí? Es. es menos que el salario mínimo. Es menos que el salario mínimo. Jóvenes y talentosos artistas. ...que sangraron un año por tu proyecto... ...que creyeron en él como si fuera propio... ...a ellos les diste menos que el salario mínimo... ...eran tus propios amigos... ...amigos y amigas de la escuela... ...que confiaron en ti, que se desvivieron por cumplir tus sueños... ...a ellos que trataste con la punta del pin... y siquiera les pudiste pagar lo que se merecían? ¿Tú te quedas con toda la gloria y ellos reciben migajas? ¿Estás ciego? ¿Estás enfermo? ¿Estás podido? ¡Los traicionaste! ¡Los traicionaste a todos por tu maldito ego! Y se pone peor. Naturalmente a los empleados no les cayó muy en gracia la noticia y empezaron a quejarse. Así que el hipotético jefe malvado los acusó de no estar comprometidos con el proyecto. Los inconformes fueron desplazados de sus obligaciones y reemplazados por otros que acataban sin cuestionar. Cuando empezaron a despedir personas, ni siquiera les avisaban. Solo llegaban un día por la mañana y ¡plop! Prohibida la entrada. No te dejaban pasar al estudio ni a sacar tus cosas. Y te podían correr por cualquier pretexto, especialmente por no querer cumplir con las horas extras sin paga. Hubo alguien que, por solicitud de su doctor tuvo que pedir incapacidad médica por una semana a causa de daños provocados por el exceso de trabajo solo una semana pero cuando quiso volver ya no tenía empleo las cosas se pusieron tan tensas que los hipotéticos jefes malvados intentaron comprar el silencio de sus empleados pidiéndoles que firmaran documentos que eximían al estudio de cualquier posible conflicto legal los que se negaron fueron inmediatamente despedidos y no solo eso los jefes crearon una campaña de desprestigio en su contra al interior del estudio. Son los innombrables, susurraban. No hablen con ellos, solo quieren arruinarlos, decían. El hipotético jefe malvado número 2 se metía a las redes sociales de los empleados para asegurarse que no hablaran con los exempleados Y si te descubrían, no te dejaban participar en los materiales promocionales del proyecto. Se convirtió en un ambiente tenso y de hostigamiento. Lección 5. No seas un desgraciado. A pesar de todo, algunos empleados se quedaron y aguantaron durante años, pues creían en el proyecto. Sabían que el público estaba muy emocionado con lo que estaban haciendo y no querían defraudarlos. Así que soportaron y soportaron hasta que llegó el día. El gran estreno. Todos los empleados, hechos polvo, se reunieron para ver la transmisión. Ver su trabajo en pantalla les hizo sentir que quizás todo el sufrimiento había valido la pena. Era momento de que el mundo supiera quiénes eran y lo que habían logrado. ¡Qué bárbaro, qué talentoso soy! Lección 6. Da créditos, como sea posible. Así fue. Ahora sí, el acabose. Agotados y hartos, los empleados exigieron una explicación al hipotético jefe malvado. No solo sobre la falta de créditos, sino sobre todo lo que habían tenido que soportar en los últimos años. Acorralado, el jefe solo se le ocurrió una manera de huir. No, no fue mi culpa, yo solo seguí órdenes. Fue culpa de mis jefes, los inversionistas. No, no es no verdad, yo no fui, está mintiendo. Lección 7. Cuidado a quien contratas. La mayoría de los empleados no lo soportaron más y se fueron en ese instante. El hipotético jefe malvado mudó el estudio a otro lado para que no lo encontraran y empezó a contratar nuevas víctimas que no tenían idea lo que les esperaba. Los exempleados querían que el hipotético jefe malvado pagara por lo que había hecho, pero tenían miedo de las consecuencias que tendría para su propia carrera hacer un escándalo o los riesgos de demandarlo y salir perdiendo. Así que solo hicieron una publicación enojada en internet y ya, se resignaron. Lección 8 Luchen por sus derechos El hipotético jefe malvado se creía triunfador Abusó de sus trabajadores Los explotó hasta la última gota sin pagarles Su proyecto triunfó ante las audiencias Y él se sentía rey del mundo Gozando de todos los privilegios Sin que nada lo detuviera Sin que nadie hiciera nada O al menos eso creía Ciego Soberbio no se dio cuenta que, lenta pero segura, la industria de animación estaba ganando conciencia no solo sobre sus actos, sino sobre los de todos los hipotéticos jefes malvados como él. Muy pronto se acabarían sus fechorías, muy pronto serían reemplazados por gente de bien, y nunca más se volvería a saber de maltrato en la industria de animación. El hipotético jefe malvado había olvidado la lección más importante de todas, que al final... Los villanos siempre pierden.